...bienvenidos a otra AntropoDutorial... ...hoy vamos a hablaros... ...de las técnicas de progresión con grampones básicas... ...dirigidas para un terreno fácil... ...de montaña invernal... ...estamos hablando... ...de zonas llanas... ...o con pendientes como mucho entre 30 y 40 grados... ...lo primero que tenemos que tener claro es... ...que el binomio... ...violet... ...y grampones... ...siempre va unido... ...y el uso de ellos... ...es una simbiosis... ...por lo tanto, no se, puede, no se puede pensar en ir a la montaña... ...sin ninguno de estos elementos a la vez. Veamos un momento las partes de un grampón... ...un grampón, básicamente sería... ...la parte de la suela está formado por unos pinchos... ...vamos a llamarlo pinchos... ...estos pinchos son 10 puntas y 2 puntas más... ...que están en una posición diferente a la, a la de, al resto... ...unas que están en la parte de la suela... ...mirando hacia el suelo... ...y otras que están mirando en dirección... A, hacia adelante. Esto nos permitirá una progresión no solamente plana sino también en pendientes ya que podremos utilizar las puntas delanteras. Tenemos una parte que son unas zonas o unas partes o unas piezas de plástico que se llaman anti y que nos permitirán que los huecos, la nieve se apelmace la parte de abajo y no tengamos resbalones que nos puedan llevar a una caída. Y luego la parte de arriba no es más que una fijación, en este caso ...una fijación de correas, típica o básica... ...pero pueden haber otras como pueden ser... ...los semiautomáticos o automáticos... ...como los que llevo yo... ...lo primero que tener claro es que tenemos que andar... ...en una posición cómoda... ...no tiene que... ...el llevar unos grampones no quiere decir... ...que tengamos que ir incómodos... ...por lo tanto, cuando vayamos a avanzar por lugares llanos... o una zancada normal... ...deberemos tener siempre todas las puntas sobre el suelo... ...el llevar todas las puntas sobre el suelo nos permitirá, aunque sean pendientes algo más fuertes, de 10, 15 o 20 grados, tener un control efectivo de nuestra progresión. A esta técnica de todas las puntas sobre, la, sobre el suelo se le llama técnica francesa. En principio, en la técnica francesa, como siempre, sea cual sea el tipo de grampón que llevamos, vamos a intentar mantener todas las puntas, lo que sería toda la suela del, del zapato, sobre la nieve o el hielo. En este caso, acordaros, dos partes vamos a diferenciar, cara al valle y cara a la montaña. En los dos casos son pendiente hacia abajo y pendiente hacia arriba. Mientras nos lo permita la pendiente y la flexibilidad de tobillo, siempre descenderemos ayudados por una flexión de rodillas y una flexión de cadera. En ambos casos, recordemos que siempre el centro de gravedad tiene que recaer entre los dos pies cuando la pendiente sea excesivamente fuerte que no nos permita por la falta de flexibilidad de tobillo mantener toda la punta sobre sobre la nieve o el hielo tendremos que abrir las puntas a ambos lados de nuestro cuerpo subiremos en un estilo que se llama estilo pato cada punta hacia los dos lados y cuando la pendiente coge excesiva ...dureza, es decir, está muy pronunciada... ...estamos hablando ya entre 45 y 50 grados... ...ya tendremos que pasar a una progresión... ...donde clavar la parte frontal de los grampones... ...es decir, las puntas frontales... ...va a ser imprescindible... ...para poder progresar sobre la nieve... ...también existiría una técnica... mixta donde alternaríamos... ...un estilo, técnica francesa con un pie... ...en estilo pato, es decir, la punta hacia afuera y puntas frontales con el otro pie, alternando como nuestros gemelos se vayan cansando. Bueno, amigos, y sin más, y recordando la unidad binomio Piolegrampones, nos despedimos. Ayúdanos a hacer las montañas más seguros. Hasta la próxima.